Hola, bienvenidos. Sigo con esta serie de vídeos que estoy dedicando a explicarles o introducirles técnicas muy sencillas de creatividad o también de resolución creativa de problemas y que por su sencillez pueden ser utilizadas en cualquier organización y entre los miembros del equipo habitual de trabajo. En una anterior entrada de vídeos les hablaba de eh, la técnica de los seis, ¿por qué? de forma que íbamos tratando de llegar a la causa raíz del problema mediante las sucesivas preguntas de ¿por qué sucedió? por esto y por aquello y ¿por qué fue eso? y así sucesivamente vamos delimitando las causas hasta llegar a la causa raíz esta técnica obligaba a resumir en cada uno de los pasos de posibles causas del problema reducir las posibles causas de esa situación a una única para seguir preguntándonos por ella les voy a introducir ahora una técnica basada en esta que se llama flor de loto flor de loto un nombre exótico para, para una técnica pero que de alguna forma trata de representar lo que es la, eh, la geometría de la misma. Dibujamos una tabla de nueve entradas y nueve columnas y nueve filas. De forma que tenemos una cuadrícula, lo podemos hacer así, en pizarra grande, o lo podemos hacer en formato individual, en hojas, impresas, para que cada miembro del equipo trabaje directamente. Vamos a ver que no nos equivoquemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, efectivamente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 En la casilla 2, 3, 4 y 5 central dibujamos y escribimos el problema que tenemos vamos a seguir un esquema similar al de eh, las 6 qué. definimos el problema a resolver y en todas las casillas que hay a su alrededor vamos a todas las casillas, y siguiendo un orden, es importante el orden, preestablecido, A, B, C, D, E, F, G, H, vamos a escribir en este orden las causas que creemos que más directamente producen el problema la que más creemos que lo produce otra que también lo produce pero en segundo término otra, etcétera, etcétera esta secuencia tiene importancia porque ahora conforme vayamos desplegando la tabla están más próximas esta estará aquí bajaremos aquí la A aquí la B aquí la C aquí la D mientras que la E la vamos a poner aquí, que está más lejos que esta. La distancia esta es más corta que esta. Es una forma de representar, como si dijéramos, la ponderación de esta causa raíz del problema al problema. Es más próxima a esta causa raíz que no a esta. Obviamente lo podríamos ampliar esta tabla eh, haciéndola doble incluso, ¿no? Pero yo creo que es más que suficiente. Este avance con respecto a las seis por qué. A continuación, nos planteamos en esta causa raíz de aquí, la A, que hemos sacado esta A, lo mismo le hacemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ocho. ocho causas posibles de este problema, que a su vez era una causa raíz del problema y así sucesivamente ¿qué estamos consiguiendo? lo que estamos consiguiendo es de una forma sencilla ordenada, que es lo más importante, que todo el grupo trabaje para resolver el problema central este problema central discutimos cuáles son las principales causas en esta primera casilla podríamos poner las causas segmentadas por tipología de motivo A, b C, D, E, F, G, H y luego cada una de ellas ya por tipología la vamos segregando y empezamos a discutir sobre las posibles causas raíces de esta causa. Con esto tenemos un gran mapa de posibles causas de este problema. El paso siguiente será elegir aquellas que podamos acometer para resolver A la vez la tabla también nos da un orden de por dónde deberíamos empezar Por todas aquellas que estén más próximas Lo lógico será empezar por la A y dentro de la A, la 1 Si luego hacemos todas las de la A pasaríamos a B y dentro de la B la de prioridad será la 1 y así sucesivamente. Es otra forma de ordenar los experimentos a realizar para resolver la causa matriz. Nos podemos preguntar si es una técnica de creatividad. Yo, mi opinión es que sí, porque obliga a rellenar la tabla de forma que exige ideas nuevas de resolver problemas viejos. Por lo tanto, yo lo definiría como... Una técnica de soluciones creativas a problemas exigentes. La flor de loto como una ampliación de la técnica de las seis porqués. Muchas gracias.